Yo me llamo Jairo Ravelo, eso pasó por una discusión que ellos tuvimos anoche, él se llama Nic, Nicolás Santolis. no sé, él tenía esa riña hace mucho porque él estaba enamorado de una hija tras mía, entonces yo le dije a él que si él quería tener algo en serio con ella, que fuera a la casa, entonces él, él lo tomó como un problema eso, y no lo tomó como, como, él creía como que yo le estaba cerrando alguna puerta o cerrándole los caminos, yo lo que le dije a él,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 Eso su sucedió aproximadamente ahí en, en la Prudón, en Casequina Hosto. ¿Cómo se llama la persona? Se llama Nicolás de Jesús. Nicolás Santolís. Él me dio uno solo. Jairo Rebel.